Esta mesa es una de las cinco que como decía, el Partido Institucional de UCE. Que bueno que nos encuentra en, en el intercambio, particularmente sobre estas temáticas que hacen a nuestro cotidiano, a nuestro habitar ¿no? a a, a, a cotidianamente en la institución, por parte de docentes, por parte de estudiantes, por parte de funcionarios, funcionarias. Este, y bueno, entendemos que en el proceso en el que estamos institucionalmente. Eh, el intercambio sobre, sobre algunos elementos que hacen este ejercicio público este, es muy importante. Este, Fundamentalmente fundamental para lo que puede ser la proyección de también de políticas ¿no? que atiendan al ejercicio pleno del derecho y de, de quienes habitamos en las instituciones. Este, por otro lado, como llamamos a su también, empieza a hacerse evidente en este proceso de trabajo en el que estamos. Una matriz que ha sido excluyente, que ha legitimado también ciertas violencias de forma histórica de la y que eh, de alguna manera cierra bueno, o, o genera un espacio este, justamente para, para la formulación de estas políticas y, y la generación de, de, de acciones ¿no? que nos permitan este, tomar estos elementos y, y, y, y también hacer sinergia con la herramientas que ya hay universidad a nivel central ha puesto de posición a disposición a desarrollado en este, el último tiempo. Creo que esto eh, hace muy bien, o se pues, toma como bien relevante justamente en este proceso en el que estamos de desarrollo institucional del CEF, este, en el que eh, también, eh, el CEF nos hace falta también empieza a dar un apoyo institucional y una decisión institucional de tomar en este momento entonces contarles que nuestro eje de trabajo, el eje de trabajo que tenemos ahora, que es el Plan de Desarrollo Institucional, eh, en estos últimos meses se centró fundamentalmente en hacer un documento que era cuenta de un estado de situación, dice, en relación a, a, al, al ingreso, al tránsito, a la permanencia de estudiantes, de docentes, de funcionarias y funcionarios, institucionales, eh, fundamentalmente eh, a partir de cinco ejes. Seis horas, ¿no? Eh, la salud mental, por un lado, que tenemos una agilidad que nos pudo acompañarnos de la comisión asesora fundamental a la universidad, accesibilidad y entonces este, las comisiones de estudio y trabajo para personas en situación de discapacidad, los recursos para los procesos de enseñanza para estudiantes en situación de privación de libertad, también para estudiantes correspondientes de países extranjeros políticas de género y herramientas para la equidad y políticas de bienestar universitaria. Estos seis ejes que nos han tenido en el intercambio, pero bueno, elaborar un el estado de situación, de institución en relación a esto, y también empezar a pensar este, líneas programáticas, acciones a corto y mediano plazo, este, en relación a esto, eh, sin querer tomar demasiado tiempo más, entonces. Eh, voy a hacer una breve presentación de las personas invitadas. Eh, que Pedirles entonces que cuando tomen la palabra ya están moderando el tiempo y bueno, eh, que cuando tomen la palabra se sientan también invitadas a poder ampliar un poco sus presentaciones y sus lugares también de inserción, sus participaciones en las comisiones o grupos que integran Y centrar entonces el intercambio entonces en relación a estos posibles desafíos, grupos críticos que ustedes van a estar encontrando hoy sobre estas temáticas y posibles aportes que los espacios que ustedes integran eh, puedan estar haciendo a, a este proceso institucional en el que nos estamos embarcando. Eh, tenemos a María Andrea Espa Santín, por la Comisión Abierta de Equidad de Género, a Alicia Álvarez por la Comisión Sectoral de Enseñanza, el programa de respaldo al aprendizaje. Eugenia Barbosa por la Comisión Asesora ACDC en Inclusión Educativa, Gabriela Pachi por el Servicio Central del Ministerio Universitario y Silvia Franco por el equipo técnico de atención a Abuso de la universidad. Eh, bueno, me toca la tarea de moderar el tiempo, ingrata la tarea de, de moderar el tiempo, así que este, de repente Victoria, si me parece. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá, estar este, en, en nada como como pensando y reflexionando este, este trabajo bien interesante que viene este, haciendo el ISEF de, de pensar este, este desarrollo institucional 2020-2025 ¿no? y, y bueno, nada me encantó encontrarme con el documento de esta mesa de trabajo 5 este, que, que se llamaba ¿no? Mejoras en las condiciones de estudio y trabajo convivencia, cuidados y derechos de todas y todos me pareció súper interesante este, las cosas que se plantean y que son, nada, este, interrogantes que, que tenemos y, y y objetivos que tenemos también desde, desde algunos espacios quizás más centrales en la universidad. ¿no? Eh, yo integro la CAED, este, como soy asesora de la CAED y coordino el equipo técnico que implementa el modelo de calidad con equidad de género en la universidad. Eh, bueno, la Comisión Abierta de Equidad de Género se, este, se crea en el año 2012, en el año 2003 in, empieza la implementación del modelo como una herramienta para transversalizar la perspectiva de género, sobre todo en la cultura organizacional. Este, es, es una herramienta que es eh, construida por el Instituto de las Mujeres junto eh, con el LATU. Es un modelo que es certificable este, y que está, se, se orienta fundamentalmente a lo que tiene que ver con, con las organizaciones y el mundo del trabajo. No, no considera tanto eh, el ámbito educativo que, que bueno, que es, de alguna manera tratamos, es una herramienta bastante flexible que tratamos de, de incorporarlo de alguna manera, ¿no? Pero este, la comisión viene en un proceso este, de trabajo interno y de construcción de hacer algo más amplio y que, y que llegue a otros, este, a otros aspectos fundamentales este, de la universidad, ¿no? Eh, bien, en ese año, en el 2013, ingresan siete eh, facultades a, a implementar el modelo, se hacen diagnósticos organizacionales y a partir del 2018 hay un proceso de expansión y actualmente son 13 las facultades que están implementando. ¿no? La idea es que el, este, se pueda generalizar justamente. Bien, desde, el año, do, desde marzo del 2017 la universidad cuenta con una, define, el cs eh, define un un compromiso con la temática de género, y dice, bueno, promover las políticas en favor de la igualdad de género, implementar estas políticas al interior de la propia institución, arreglando la normativa universitaria, profundizar las acciones orientadas a reducir discriminaciones, desigualdades y brechas, así como las dif diferentes modalidades de violencia basada en género impulsar a nivel de enseñanza de grado, de posgrado, la investigación científica, la extensión y demás actividades en el medio, la presencia de los problemas y los retos vinculados al género en toda su complejidad y desde una perspectiva de derecho. Eh, nosotros creemos que este, transversalizar o incorporar la perspectiva de género, de alguna manera una política define las voluntades justamente de las instituciones y las organizaciones para trabajar en estas temáticas y es en, en el compromiso que, que hay que accionar. ¿no? Eh, la CAEG es una comisión asesora del CDCE en materia de género. Bien, El modelo eh, es una política de igualdad de género, eh, como les decía, es una herramienta eh, que por medio de acciones planificadas y procedimientos apunta a transformar este, las estructuras organizativas para hacerlas más justas y equitativas, promueve el desarrollo de una cultura organizacional orientada a la equidad y la promoción del cambio social, o sea, esto de la transversalidad también tiene que ver con... Eh, trabajar hacia la interna de la organización y cambiar la, la estructura y el, el funcionamiento, la cultura de la organización pero también como tiene impacto hacia afuera ¿no? este, las instituciones como espacios abiertos y permeados y en constante interacción con la sociedad ¿no? lo que si, este, las desigualdades que, que vemos a nivel social se permean en la institución claramente ¿no? la institución puede reproducirlas o puede también generar este, acciones para transformar esas relaciones de género entonces creemos que la universidad tiene y está accionando en ese sentido este, de, de está como trabajando en, en esos dos aspectos, ¿no? el, el aspecto transversalizar la perspectiva de género dentro de la, dentro de la universidad, implica eso, trabajar en, en la cultura organizacional, en la estructura, en las formas de, de, de funcionar, pero también pensar en la transformación por el compromiso mismo de la universidad en las relaciones de género a nivel social. ¿no? Este, yo pensaba, bueno, en el ISEF, ¿no? profesionalmente, quienes salen desde de el ISEF, ¿no? qué, qué incidencia enorme que tienen... Este, porque uno se encuentra con, con, los, con los profesionales del ICEF desde, desde temprana edad, ¿no? En las escuelas, en los liceos, o sea, en, en, eh, permanentemente. Entonces, ¿cómo pueden reproducir o promover el cambio, justamente? Entonces, la importancia, por ejemplo, en este caso, de que, de que este, la perspectiva de género transversalice las currículas, por ejemplo. Este, además de que, de que, bueno, que si permea la cultura, ¿no? Esta forma de cómo nos relacionamos, por ejemplo, dentro de, dentro de la organización, uno como... Este, está promoviendo el cambio, ¿no? este cambio que es individual pero que también es colectivo. Este, bueno, como decía, es un instrumento de transversalidad porque involucra a todas las áreas y a todas las personas, busca transformar el mundo del empleo, mejora el clima y las condiciones de trabajo y estudio desde un enfoque de igualdad de género. El modelo esta herramienta tiene cuatro niveles, eh, que es un proceso de intervención en etapas, cada una con metas específicas, ¿no? va aumentando este, la profundización de cada una de, de, se va trabajando cada vez más profundamente en determinados ejes los ejes de aplicación del modelo tienen que ver con el compromiso, con la equidad de género que, que tiene que ver con esto con generar una voluntad política de trabajar la temática, de definir una política, bueno, por dónde vamos a ir con este tema, generar un compromiso político por escrito que tiene que ser difundido y conocido, generar institucionalidad un mecanismo ¿no? este, que en estos casos en, dentro de la universidad como cogobernada, los mecanismos que se generan, comités, comisiones de género, son espacios también cogobernados, pero estos mecanismos tienen que contar este, con recursos, hay que asignar recursos a esos mecanismos, porque si no, no se sostienen, ¿no? recursos humanos, recursos materiales, este, bueno, apoyos administrativos, ¿no? hay que de alguna manera eh, dar las garantías para que esos, eh, ese mecanismo se sostenga en el tiempo. ¿no? Eh, bueno, trabaja sobre la pre otro eje de trabajo del modelo, es la prevención y tratamiento de situaciones de discriminaciones y violencias basadas en género, que ahí venimos articulando fuerte con este, el equipo técnico de la, de la comisión de acoso, que después tendremos oportunidad de partir eso eh, bueno trabaja sobre el modo de entrada, las organizaciones, los cargos, las funciones, las competencias sin secos de género. eso tiene que ver dónde estamos las mujeres y los varones dentro de la universidad, por ejemplo el tema de la segmentación, hay áreas de conocimiento que están fuertemente masculinizadas, otras feminizadas. donde nos encontramos, eh, por ejemplo, las docentes en relación a los grados? Sabemos que hay una concentración enorme, es mucho mayor la concentración de los varones en los grados más altos y menor en las mujeres, este, que los cargos de dedicación total tienen un sesgo masculino también. ¿Qué pasa con esto de la segregación este, vertical? ¿no? En quienes están en los espacios de toma de decisión dentro de las instituciones, dentro de la universidad, también hay sesgos masculinos, ¿no? Este, quienes ocupan los cargos más altos en los espacios de toma de decisión son varones, cuando sabemos que además la universidad viene en un proceso de feminización enorme. ¿no? Hay más mujeres docentes, más funcionarias docentes, casi creo que es el 62 entre el 62 y el 64% de la matrícula universitaria son mujeres y están egresando dos mujeres por un varón de la universidad. ¿no? Este, hay una, una feminización de la universidad importante. Bueno, el tema de los sistemas de remuneración, este, qué, qué, qué brechas, qué diferencias hay en relación a las remuneraciones puede ser en, en relación a las oportunidades de desarrollo profesional que, que se vean limitadas y, bueno, y el acceso a las remuneraciones puede ser diferencial. El tema de la capacitación y oportunidades de desarrollo, el, el capacitarse y estar sensible a estas temáticas es fundamental, si no, no, es, no, hay, pos, no hay posible cambio, si uno no visibiliza estas problemáticas este, y trabaja y, y acciona para... Para, este, para promover ese cambio eh, no, no es posible, ¿no? entonces el tema de transversalizar la capacitación a todos los niveles dentro de la universidad, ¿no? eh, funcionarios, docentes, TAS, estudiantes, es un eje fundamental de trabajo. El tema de la corresponsabilidad social, ¿no? el, el, la corresponsabilidad en el, en el cuidado, ¿no? el, el trabajo doméstico y de cuidado este, que es asumido, el, no, el trabajo no remunerado tradicionalmente asumido por las mujeres impacta en las trayectorias de las mujeres a nivel educativo, a nivel profesional. ¿no? Entonces, eh, el país genera un sistema nacional integrado de cuidados que promueve justamente la corresponsabilidad y en este caso es la tenemos que trabajar en la corresponsabilidad al interior de los hogares, sensibilizar en eso este, y promoverlo, pero también la corresponsabilidad que tienen las instituciones en esto en, en las temáticas de cuidados, ¿no? que también por esa línea en, en el último tiempo la universidad viene mostrando como, como un avance significativo con la creación de la, una comisión de cuidados y, y con el desarrollo de acciones específicas, este, se trabaja en la generalización de las salas de lactancia, que no está en todos los edificios, eh, también en un marco este, de cumplimiento de la normativa nacional. no Y también eh, se, han se han generalizado, no, pero han, este, se ha problematizado y se ha... Eh, generado muchos espacios de, de cuidado y de, de recreación en el último año dentro de la universidad, ¿no? creo que fueron creo que casi 11 espacios, algo así, este, con el apoyo desde la centralidad. Bueno, pensar cómo se sostienen esos espacios, distintas facultades buscan distintas estrategias, pero pensar a veces algunas estrategias este, que nos que nos pasó un poco con el proceso del modelo, este, que hay muy buenas prácticas ancladas en algunos servicios, pero bueno, también hay que tender a que la política se generalice. ¿no? Este, hoy Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, cuenta con un espacio de cuidado y de recreación que está abierto a, a los servicios que están en, en proximidad, ¿no? que son unas cuantas facultades bien eh, bueno esto en el, en el proceso de, del compromiso de la implementación del modelo ¿no? en que hablábamos en esta primera en esta primera etapa en el eje compromiso habíamos hablado de la voluntad del servicio este, la conformación de un comité la elaboración de una política el momento de recursos específicos la elaboración de diagnósticos eso es bien, bien importante también no tener contar con sistemas de información dentro este, de los servicios y a nivel de la, de la centralidad ¿no? con información desagregada que, este, que podamos ¿no? Como, primero identificar las brechas, ¿no? estas diferencias entre varones y mujeres y poder después, a partir de que, de, de que tenemos esos diagnósticos, generar planes de acción para corregir esas desigualdades y después monitorearlos. ¿no? Entonces, en los sistemas de información este, con, con información desagregada es, son, son muy relevantes. Bueno, eh, bueno, nada, esto, bueno, las organizaciones y la posibilidad de cambio social. Eh, las organizaciones se pueden describir como un grupo de individuos que tienen un fin común en base a un conjunto de reglas establecidas, tienen sus rutinas y dinámicas y eh, particulares que caracterizan a su cultura organizacional, ¿no? Esto de que un sistema abierto y dinámico, de constante interacción con el entorno, hace, digo, este, estamos viviendo, el país está en un proceso social de movilización este, del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, que ponen algunos temas sobre la mesa, ¿no? que inciden políticamente y la universidad de alguna manera acompaña esos procesos. ¿no? Como sucede siempre, generalmente lo que, esto surge desde los movimientos y las instituciones vienen atrás. ¿no? Siempre eh, sucede así, se problematiza desde, desde, desde lo social y, lo, y el Estado, las instituciones, este, accionamos para, para, para meter en nuestra agenda estas temas. Este, bueno, bueno, creo que quedaría por aquí, no sé qué... estamos juntas en un tiempo. Perfecto. Ah, no, <ríe> sí. Bien. Gracias. Pero... Está medido. Vamos a anotar una pregunta. ¿sí? Alicia ¿sí? Bien. Bueno, buenos días. Eh, yo trabajo, sí, en el programa de respaldo al aprendizaje, en el equipo de trabajo con estudiantes en privación de libertad de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Y bueno, este es un equipo que se conforma en el 2017, a principios del 2017, en el 2016 también el CDC este, logra integrar un documento eh, realizado, elaborado por la FEU, eh, preocupados por eh, algunos estudiantes, algunos compañeros que estaban en privación de libertad y que no tenían las condiciones a veces ni siquiera para ingresar. ¿Vos, en la presentación hablabas un poco del ingreso, el tránsito y la permanencia y ese es un poco el, la orientación que se ha ido dando la universidad para poder pensar la situación de los estudiantes en situación de privación de libertad. También eh, intentamos siempre... Eh, ser como bastante criteriosos con los términos y nos gusta pensar esto de la situación de privación de libertad y no de la persona en sí privada de libertad, mucho menos de, del preso, este, sino por pensar en estudiantes en primer lugar en situación de privación de libertad. Eso para nosotros es muy importante porque estamos ingresando a una institución que no ve a las personas como estudiantes. En realidad la institución que, que contiene a estos estudiantes, que los enmarca, es una institución que, que sí, que los ve en el mejor de los casos como personas privadas de libertad cuando el término persona entra en juego. Si no, eh, eso no está y no estando el término tampoco está la persona y muchas veces estando el término tampoco está la persona. Pero nosotros desde la universidad este, se ha venido tomando este tema, por supuesto que desde la perspectiva de derechos tenemos muy presente eh, que esta estrategia tiene que ver con garantizar un derecho, que es el derecho a, a la educación superior, que está contemplado en la ley para todas las personas dentro del territorio nacional. Y bueno, las cárceles en Uruguay en algún punto y para algunas perspectivas son como un otro territorio. De hecho, tenemos cárceles con 3.500 personas, que es más gente de la que hay en algunos pueblos este, en el Uruguay. Entonces, este, son lugares donde hay muchísima gente y, por supuesto, con muchísima complejidad. Entonces, lo primero que empezó a hacer la universidad a partir del 2016 fue empezar a garantizar esta posibilidad de acceso por algo... De, de lo más básico que es que en la universidad se inscriben personas mayores de edad que tienen que ir estas personas a poder inscribirse y en el caso de que no puedan ir tienen que tener una persona con un poder notarial que les permita ir. Esto las personas privadas de libertad no lo pueden hacer, entonces ahí tenían la primera barrera de acceso y de ingreso a la universidad. Entonces lo primero que empieza a, a plantearse la universidad es la flexibilización en el ingreso. Y claro, el asunto que tenemos es que el CDC eh, trata el tema, genera ha venido generando distintas comisiones para tratar el tema y para tomar decisiones, pero después eh, me parece muy interesante esta instancia porque la complejidad es en que esto baje, digamos, a los servicios y se haga y se materializa en acciones concretas. Entonces, claro, ante, hay una resolución del 2016 que plantea esto de la flexibilización académica y administrativa. Y claro, en algunos, esto de la flexibilización administrativa tiene que ver con facilitar las vías de ingreso y no ser tan estrictes en... Eh, exigir alguna documentación que las personas pidan de libertad eh, es de muy difícil acceso. A veces no tienen cédula de identidad, mucho menos van a tener eh, carnet de salud. Entonces, este, intentar ser un poco más flexible, para no, para no porque no necesiten un carnet de salud, sino porque tenemos que avanzar hacia que, por supuesto, tengan controles de salud y, por supuesto, tengan carnet de salud, pero previo necesitamos poder garantizar que tengan la cédula de identidad, por ejemplo. O... Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que esto se materializa en algunos servicios, sí, en, en, en, al, en algunas eh, flexibilizaciones que permiten que sea más fluido el ingreso de las personas o la inscripción de las personas en, en situación de privación de libertad, pero en algunos otros ha tenido algunas interpretaciones que han llevado a acciones como que tengan más pasos para poder inscribirse que una persona que no se encuentra en situación de privación de libertad. Por ejemplo, que además de lo que cualquier persona tiene que hacer, se tiene que generar un expediente que va al consejo de facultad, que el consejo de facultad lo debe aprobar, pero que es como un, un saludo a la bandera, porque en realidad no podría decir que no, porque un consejo de facultad no le puede decir a nadie que no se puede inscribir. Entonces, ¿por qué damos todas esta vueltita si en realidad justamente lo que dice la resolución es que facilitemos. Este, por poner algunos ejemplos de cómo esto, que parece que cuando uno escribe la resolución es muy sencillo y es muy claro lo que apunta, puede tener como diversas interpretaciones. Entonces, justamente celebrar estos espacios de, de copensamiento, de copensar, para poder llenar de sentido eso que puede ser como un significado, un significante, pero que después... Eh, hay que construirle el contenido, hay que construirle el sentido este, nosotros siempre decimos y lo comprobamos en esta que es nuestra, nuestra práctica laboral que el sentido común es el menos común de los sentidos entonces estamos todo el tiempo intentando construir este sentido común este, que, que realmente sea común, sea comúnmente construido este, a partir de, de ese año, bueno, esto se han ido conformando los distintos, bueno, en este momento existe una comisión central que depende del Prorectorado de Enseñanza, que es cogobernada, pero que también participan un representante de cada área, también participa el Servicio Central de Bienestar Universitario, con quienes coordinamos desde el más primerísimo instante, porque, claro, son personas que claramente están en una situación de eh, vulneración social económica, ella mismo sus familias, entonces tuvimos que empezar a ver justamente estos recursos de apoyo que el Servicio Central de Bienestar Universitario ofrece y cómo hacer para coordinarlo y también para que esta flexibilidad se tradujera en bueno, un protocolo que en este momento tenemos y unas acciones más ordenadas, porque también la situación de privación de libertad en sí es una situación que nos enfrenta especialmente a la persona que se encuentra en situación de libertad, pero a todos quienes estamos como alrededor o, o sí o, o, o trabajando ahí a la incertidumbre más radical, ¿no? Porque la, la persona que está ahí no sabe exactamente qué le va a pasar en ningún momento, pues eh, no es autónoma, no es independiente y las decisiones las toma eh, otra. Eh, entonces, claro, eh, esa es como la situación de la persona, así es como transita la universidad, así es como transita su trayectoria educativa y eso es con lo que nos enfrentamos. Vamos a la cárcel y tenían que haber 10 y hay 3, vamos a la cárcel y tenían que estar todos y los trasladaron para no sé dónde, vamos con un escribano que es súper importante y difícil de acceder y no dejan salir a alguien. Esto es algo que sucede cotidianamente. Entonces, claro, esto enfrenta a la universidad, creo que eh, muchas situaciones lo hacen, pero esta en particular, que es de la que me toca conversar, enfrenta a la universidad a, como a la no norma, a una norma muy arbitraria, a una norma que no depende de sí misma, a in incluirse en una institución que tiene normas explícitas, implícitas, completamente distintas a las universitarias, no democráticas, eh, no dialogadas. Eh, entonces, claro, esto, no, este encuentro de dos instituciones es como bien potente y bien complejo. Entonces, ¿cómo hace la universidad para no renunciar a sus principios, pero poder trabajar en una institución que funciona con principios completamente opuestos? es la no autonomía y es el no co-gobierno. Este, y además, una institución que no está pensada para el aprendizaje encontrándose con una institución educativa. Y que no está pensada para el aprendizaje no implica que no se aprenda porque el ser humano afortunadamente aprende en todas las situaciones de su vida, entonces también estando en privación de libertad, está aprendiendo. Y lo que nosotros siempre llamamos la atención es que depende de las experiencias que sucedan en toda la vida, pero en este caso en privación de libertad, es lo que la persona va a aprender. Puede aprender sobre más eh, humillación, crueldad, este, etcétera, o puede aprender eh, sobre relaciones de diálogo, sobre relaciones de co-construcción, sobre la escucha del otro y ser escuchado, este, Eso es lo que nosotros intentamos, que es lo que creemos que la universidad, eh, y la universidad se, se, se, se ha reafirmado en esto, este, debe como desarrollar. El asunto es que, bueno, esto es precioso, pero también nos pasa que nosotros mismos tenemos muchísimas dificultades para encarar esto esto que yo decía, tomamos algunas resoluciones que después nos cuesta mucho este, llevar adelante de una manera de verdad flexible de verdad inclusiva este, también nos peleamos mucho de esto de la numerosidad con la personalización del aprendizaje y las trayectorias este, eh, personales de aprendizaje entonces nosotros por ahí trabajamos mucho en, en, en bueno, esta visión más homogeneizadora y, y, y que se proyecta, se imagina un estudiante ideal y una trayectoria ideal y en realidad las trayectorias reales y los estudiantes reales. Esto en el programa de aprendizaje lo trabajamos en, todas las, en todos los sentidos porque a la universidad le pasa esto, le pasa esto y punto. Con cada una de las personas que se paran la puerta porque o no tienen el suficiente nivel de lectura y de escritura, o no saben este, citar a APA o cosas que yo entendería que estamos para aprenderlas en la universidad, pero que parece que tenemos como que firmamos así, que nos inscribimos y las tenemos que saber. Entonces creo que estos procesos le generan mucha ansiedad a la universidad, estos procesos de las personas, pero al mismo tiempo somos una institución con procesos muy lentos, somos como pesades, así como los no sé, elefantes, no sé. Entonces eh, también pasa esto, ¿no? Como esto es tan dinámico y tan cambiante y tanta incertidumbre y nosotros todo es así, entonces claro, ahí también hay como un encuentro. Eh, nosotros nos parece que la mejor manera de, de hacer esto es así, dialogando, es eh, encontrándonos con las con los diferentes, con los diferentes sentires también, porque en realidad ir a la cárcel, que venga alguien de la cárcel, que llegue un estudiante a dar la prueba de ingreso de UTM y que no le saquen los grilletes y que tenga que entrar con grilletes a darla, afecta al estudiante, a, a, a los otros. Entonces, eh, también hay que respetar eso, hay gente que se sentirá más cómoda yendo a la cárcel, eh, habrá gente que de verdad no, no, no podrá, no querrá y el deseo también es sumamente importante, entonces tenemos que poder responsabilizarnos de esto a nivel institucional y colectivo, pero sin... sin bueno, esto, teniendo en cuenta como las, las particularidades y, y el deseo de, de cada uno. Entonces, en este sentido queremos construir como también esta corresponsabilidad y, y poder pensar en esta responsabilidad colectiva, este, pero de una manera como bien estratégica y bien cuidada de todos, porque de por sí la cárcel es un espacio poco cuidado, no está ahí para cuidar absolutamente nada, entonces no... No, a priori no va a suceder, tenemos que generar nosotros los mecanismos para que sea cuidado, tanto la trayectoria de las personas, en, en, en, los estudiantes que se encuentran en situación de, de privación de libertad, como de los de estudiantes que van a ayudar a esos estudiantes, porque una de las estrategias que tiene la universidad a nivel central son las tutorías entre pares, que se forma durante todo un semestre a tutores a estudiantes que no se encuentran en privación de libertad para después poder ir este, a las unidades en, en otro semestre para poder trabajar con sus compañeros, para poder generar también esta sensación de universidad. Y, y este es un gran desafío para la universidad, que es que las personas no vienen a la, universidad, a la universidad, sino que la universidad va hacia las personas. Y esto también es algo que a la universidad le cuesta muchísimo, porque nos es más fácil y, entre comillas, y agarrado con muchas pinzas, pensarlo en términos de extensión. Este, dale. Pero en términos de que la persona es parte de la propia universidad, eso nos es como mucho más difícil, porque la extensión es un diálogo y es la, también un, un, un intercambio, pero es como un intercambio con, con otro también. Y esto es que, de verdad, tomar conciencia que esa persona es una universitaria más y, por tanto, tiene los mismos derechos, tiene los, debería tener los mismos deberes, lamentablemente no los tienen porque tampoco pueden, por ejemplo, votar en las elecciones, pero deberían tener los mismos derechos y deberes que cualquier otra universitaria. Entonces, eh, bueno, esto tiene un montón de impactos, completamente de acuerdo con el tema de los recursos, a veces es, bueno, como muy declarativo lo que es lo, lo, esto que yo decía, ¿no?, entre, entre la resolución y lo que sucede y el asunto es que para sostener esto se necesitan recursos. Y cuando también, cuando las personas demanden, este, podamos hacernos cargo de esa demanda y también construir la demanda con otra, que cada vez sean más, porque hay personas en, eh, con posibilidades de poder estudiar en la universidad y muchas veces no lo hacen por las restricciones propias de la situación en la que están, o por un montón de restricciones que la propia universidad en este momento sigue manteniendo y le está costando modificar. Si bien desde el 2016, que fue la primera resolución, hasta el 2020, que es muy poquito tiempo, se ha avanzado muchísimo y eso nosotros lo reconocemos un montón. Me quedo por acá, me ha desordenado. pero Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, eh, eh, me parece que está buenísimo compartir como las compañeras poder juntarnos a pensar y tener estos espacios. Eh, ahora, cuando Alicia hablaba, en realidad yo decía, bueno, si no estuviera hablando de personas en situación de privación de libertad, todo lo mismo eh, podría ser llevado a lo, a lo que yo voy a decir, o por lo menos a la situación bueno, de las minorías como son, por ejemplo, en situaciones de discapacidad que un poco responde a muchas cosas que vos venías contando a, a, a lo que nos pasa en la universidad eh, en relación a esta población. Eh, yo tengo una presentación ahí que había traído, pensé que, que, que era de idea, si sí podés pasarla. Bueno, yo soy docente de la Facultad de Psicología del programa de discapacidad y calidad de vida. Actualmente estoy integrando la, la Comisión Central de Inclusión en la, en la universidad eh, en las, ahí eh, un poco en la, la segunda diapositiva, eh, quería contar un poco que eh, eh, yo estoy eh, actualmente, es, bueno, es una entidad de, de co-gobierno, en realidad actualmente eh, hay representación de orden docente, egresados eh, eh, y estudiantes, eh, y yo bueno, estoy representando el área de la salud ahí. Eh, la idea de esta comisión que se ha planteado eh, objetivos eh, en este año y ahora, de cara nuevo presupuesto. Ahí está, ahí dice un poco la idea es... Eh, bueno, están los CENURES, el área social y artística, el área de la salud, el área de la tecnología eh, y ciencias de la naturaleza y el hábitat. Sí, pasa nada más. Bueno, eh, para contar un poquito y contextualizar lo que es la condición y, de, y bueno, cuál es el, la finalidad de la misma, eh, tiene como función asesorar justamente a la Comisión Central para la Toma de Decisiones. Eh, un poco las líneas de trabajo que se han ido desplegando en este último tiempo, eh, bueno, una tiene que ver con la creación de un protocolo eh, que sea llevado a los distintos servicios y bueno, eh, bajado a las características justamente y a las necesidades de cada uno de estos servicios, eh, en el que actualmente estamos trabajando, que es un protocolo que fue aprobado en 2017 por el MEC. En realidad eh, el MEC hace este protocolo y nosotros estamos haciendo una adaptación para eh, todo el demos universitario, ya que este, en realidad este protocolo en, en, el, en el Ministerio de Educación y Cultura responde solamente a la relación eh, docente-estudiante. Entonces la idea es bueno, tener en cuenta eh, que pueden haber docentes, situación de discapacidad, que pueden haber trabajadores y funcionarios en situación de discapacidad y bueno, generar eh, justamente de, de determinadas estrategias para poder acompañar estos procesos de la universidad. Bueno, otro de, los, de las líneas de trabajo que, que, que venimos llevando a cabo tiene que ver con generar mecanismos para, para mejorar las condiciones de accesibilidad. Eh, cuando hablamos de accesibilidad nos referimos no solamente a la accesibilidad física, Tónico, sino también a la comunicacional, a la actitudinal, que un poco a veces quedan eh, invisibilizadas. Eh, y en este sentido me parece que está bueno eh, el documento que, que ustedes enviaron eh, del estado de situación porque un poco refleja y vienen pensando ya en términos de, de, de, de, este, de, que, de no solamente en lo físico, en lo visible, sino en las cuestiones que se, que se vienen invisibilizando dentro del servicio. Eh, y bueno, para generar estos mecanismos, en realidad lo que la Universidad pretende y está tratando de llevar a cabo es primero un relevamiento en relación a, a, bueno, a las condiciones de accesibilidad física, eh, actitudinal y comunicacional que hay en, en toda la Universidad, en relación no solamente a los estudiantes como decía hoy, sino docentes, funcionarios. Eh, después de ese relevamiento y tener claros justamente cuáles son los desafíos, bueno, incrementar eh, las partidas presupuestales, para generar justamente eh, accesibilidad en, en, en, en, en esas tres, hablamos de accesibilidad, bueno, justamente física, comunicación y altitudinal y los ajustes razonables eh, necesarios para acompañar los procesos de las personas en situación de discapacidad. Después, por otro lado, la idea es fortalecer. Eh, el servicio de sistemas de intérprete de universitario, también aumentar la cantidad de horas que están y no solamente que sean usados en las aulas si un estudiante lo necesita, sino que bueno, todos los lugares donde pueden haber fuentes lingüísticos y comunicativos que, que realmente puedan estar y puedan o sea, estar abocados a esa tarea y no solamente también en relación al estudiante. Después la, la facultad también, se, la universidad se plantea eh, que el 100% de las páginas web de todos los servicios sea accesible, eh, que eso también es un desafío y que se ha avanzado mucho también en los últimos años en, en, en lograrlo, pero bueno, todavía quedan, quedan algunos servicios por trabajarlo y garantizarle a, a las personas el acceso a la información. Eh, por otro lado, hablando de esto de la accesibilidad a que es fundamental en los cursos de capacitación en discapacidad y derechos humanos, eh, en este sentido, bueno, eh, gestionarlo a nivel de cada servicio, eh, capacitar a los docentes, sensibilizar a todo el demos universitario en relación a lo que son las temáticas en discapacidad y los derechos de las personas en situación de discapacidad. Eh, a su vez se propone realizar un censo universitario donde en realidad que en el censo de universitario se pueda incluir el módulo de discapacidad y que esto genere eh, indicadores en relación también a que nos dé cuenta de los desafíos que tenemos y tengamos una planificación basada en la realidad ¿no? eh, eso en, en relación a los mecanismos para mejorar las condiciones de accesibilidad eh, el tercer objetivo que nos planteamos es justamente, además, acompañar la recepción cuando llega un estudiante a la universidad. No solamente tenemos que asegurarnos de generar la accesibilidad, que pueda comunicarse, que pueda estar en el lugar donde se sienta cómodo, sino también eh, va a tener desafíos que tienen que ver con lo individual, con el proceso individual de cada persona y también que determinadas condiciones de salud requieren ajustes específicos. Entonces, el acompañamiento, en ese sentido, tiene que haber un dispositivo eh, que pueda acompañar ese proceso. Algunas de las opciones y estrategias pueden tener que ver, bueno, con la consolidación de espacios de referencia estudiantil, esto de la tutoría entre pares, que otros estudiantes sean los que se encarguen de eh, hacer el seguimiento y de acompañar este proceso. Y por el otro lado, bueno, que, la, que cada servicio tenga un... un Positivo de monitoreo y seguimiento de los procesos de educación inclusiva, ¿no? tanto en estudiantes como, hacemos, como en funcionarios y también en docentes. ¿tá? Por otro lado, eh, a ver, en el documento que, que ustedes mandaban, que fue en realidad fundamental para pensar bueno, en qué lugar eh, se encontraban eh, en relación a, las, a la mirada hacia las personas con discapacidad, creo que uno de los aspectos más importantes en toda institución para generar cambios en este sentido y para tener en cuenta a la población que estamos recibiendo es bueno eh, tener el fortalecimiento de la mirada que tenemos hacia la discapacidad ¿no? eh, desde la perspectiva de derechos primero asumir que es un tema no de la persona que llega o sea no, eh, sino que es una, una responsabilidad colectiva o sea todos eh, perpetuamos o no la situación de discapacidad en este sentido bueno Uruguay firma eh, una convención de los derechos de las personas con discapacidad eh, ya al hablar de que tiene que haber una convención de derechos específica para las personas con discapacidad nos habla de que bueno, que en la convención de derechos humanos eh, indudablemente están invisibilizadas esta población entonces hace que tengamos que específicamente hablar de, de las personas con discapacidad ¿no? Como, y, y hacer énfasis en sus derechos aparte, ¿no? eso ya no, es bastante simbólico eh, en relación a esto, la definición de discapacidad que propone la Convención eh, creo que es una de las cuestiones que hay que llevar como bandera en relación a la perspectiva de derechos y que deja de, como en miradas anteriores o en paradigmas anteriores, donde era la persona que determinada condición de salud eh, ya hacía que una persona esté en una situación de discapacidad, hoy ese paradigma sabemos que no que es obsoleto y que tiene que haber una condición de salud donde la persona, bueno, tenga limitaciones para el acceso, para pensar, para hablar de discapacidad, pero esta persona con estas limitaciones eh, está en relación con un entorno que facilita o genera barreras para la participación, ¿no? Y esto es lo que hace que se genere una situación de discapacidad. Entonces, esto nos hace cambiar la mirada en relación a que nuestra responsabilidad al integrar, por ejemplo, a que una persona pueda, como cualquier otro estudiante, acceder a la facultad, si le impedimos la participación, por ejemplo, lo más visible, que no haya una rampa para poder entrar en las mismas condiciones que los demás a la universidad, estamos perpetuando la situación de discapacidad, ya que ya la definición hace que eso sea, eh, al, a, el, esta relación negativa entre el entorno y la persona, sea cuando sucede la situación de discapacidad. Entonces creo que esto nos lleva... A, a, a darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos en el entorno y bueno, y en las, por supuesto en, en la universidad a la hora bueno, de no garantizar las condiciones. Esto de eh, estar en negrita de igualdad de condiciones con los demás, eh, lo, lo resalto también porque la participación, ¿no? muchas veces pensamos, bueno, vamos a ser flexibles en determinados aspectos, eh, siempre pongo el ejemplo de una situación que, que me tocó vivir en realidad en, en un proyecto de facultad que íbamos con una persona en situación de discapacidad en silla de ruedas y, y, y estábamos eh, por en, en el país, eh, no me acuerdo en qué departamento y, y le preguntamos antes, bueno ¿el hotel es accesible? y nos dijeron, sí, es accesible Cuando fuimos, bueno, tuvo que entrar por el garage eh, claro. Había rampa pero en el haciendo la puerta del frente. Después, bueno, el desayuno no, es en el primer piso. Ah, pero se lo podemos llevar a ella en, eh, en un cuarto abajo. Bueno, esto tiene que ver con igualdad de condiciones de los demás, ¿no? Ella tenía el derecho, o sea, primero pensar que la accesibilidad es, es cómo es entendida en los diferentes espacios eh, y a lo popular, y después, bueno, la igualdad de condiciones de los demás, bueno, que la persona pueda entrar como cualquier estudiante, por donde tenga que entrar, y pueda tom tomar su desayuno en ese caso, o bueno, pueda acceder a una prueba que esté eh, adaptada a las características eh, en relación a la, a la individualidad en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso me parece importantísimo a nivel institucional que, que se tenga en cuenta y que se fortalezca, y que tiene que ver con la sensibilidad. De, de todos los que hacen a la, a la universidad, no solamente a los que tienen el poder de tomar las decisiones o a, bueno, ustedes están como pensando en, estas, eh, en, en, estas, en este plan eh, estratégico, ¿no? ¿Cómo bajamos a tierra esto a los, a los distintos servicios de las distintas personas eh, que, que son actores de la, de la universidad? Por otro lado, eh, el estado de situación, bueno, generar mecanismos de recepción, seguimiento y proceso en el proceso de los estudiantes con discapacidad en la UDELAR. Eh, no, ahí un para adelante, Diego, con las dudas. Sí, el estado de situación institucional es fundamental, en este caso, bueno, en el SET, pensar, eh, bueno, en relación a puntos clave como son el diseño universal, la accesibilidad que veníamos hablando hoy los, y los ajustes razonables. Y además de, bueno, de pensar en el estado de situación en relación a estos puntos claves, bueno, ¿qué recursos humanos, económicos tenemos para destinar a esto? Por suerte, la modelar en realidad en relación a esto ha ido generando cambios y ha ido generando avances, eh, porque bueno, por ejemplo, para el nuevo presupuesto ya tiene una partida que, que está destinada a pensar en estas, en estas cosas, ¿no? Eh, en relación a esto, los recursos para diseñar el diseño universal, bueno, tiene que ver, el diseño universal tiene que ver con productos en todos los programas que podamos utilizar todos y todas sin importar las características que tengamos. Eh, igualmente hay grupos, poblaciones específicas que eh, esto no hace que necesiten otras ayudas técnicas de apoyo, ¿no? Pero, por ejemplo, poner un ascensor eh, en una universidad eh, se puede, lo pueden usar todos y todas y eso hace que la persona, bueno, esté en igualdad de condiciones eh, sentido, más allá de que hayan que hacer otros ajustes. Hoy hablábamos bueno, de la accesibilidad arquitectónica fundamental, pero la accesibilidad comunicacional, bueno, el intérprete se de señas, bueno, hoy también tenemos, está buenísimo eh, verlo, eh, la accesibilidad actitudinal, que bueno, tiene que ver con la sensibilización, como hablábamos hoy, tiene que ver, bueno, con los pensamientos, sentimientos, eh, que... que la, la, la característica justamente de la discapacidad es que en la historia ha tenido una conversación negativa siempre o sea, a, eh, por suerte hemos podido cambiar hasta desde la terminología ¿no? de la manera de eh, representar eh, lo, lo que queremos decir en una perspectiva de derechos, o sea, antes bueno, hablábamos ¿sí? de discapacitado, hablábamos de minusválido, deliciado, que todavía lo podemos ver en los ómnibus eh, que son términos que hacen justamente a a las actitudes que tenemos en relación, y los pensamientos que tenemos en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Y esto es, esta transformación es la que, la que, en la que tenemos que, que trabajar. Y bueno, después los ajustes razonables, eh, lo que hablaba hoy de las modificaciones, adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada en, en las tareas o las actividades que se les proponen a las personas. Bueno, si viene una persona con un síndrome, con, con una condición de salud, síndrome de Asperger, bueno, habrá que pensar en esa persona qué adaptaciones hasta desde lo sensorial, ¿no? Poder realizar en un entorno, eh, que, que es fundamental, ¿no? Primero informarse sobre las condiciones de salud, qué características específicas pueden tener, y después para diseñar en ese sentido las barreras que pueden estar actuando para impedir su participación en la, en, en la educación. Eh, pasamos a la, a la última. Bueno, después esto del protocolo de inclusión que, que planteaba las personas en situación de discapacidad, bueno, pensarlo justamente la adaptación a eh, el servicio, en este caso del CEF, en, en el documento que ustedes mandaron lo no nombran y me parece que es fundamental eh, un protocolo, pero además que no sea un protocolo general, sino que responda, como yo les decía hoy, al el estado de situación de, de la institución específicamente. Eh, después, bueno, generar los dispositivos que se encarguen del seguimiento del proceso, bueno, eh, que tiene que ver con generar eh, también metas en este sentido a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En relación a los recursos que se tiene cada institución, pero que eh, esté claro eh, lo que queremos lograr, ¿no? Y lo que tenemos, la responsabilidad colectiva en lo que, te, en que tenemos que generar que ese estudiante pueda, no es que el estudiante no pueda entrar porque tiene una cita de ruedas el no puede entrar porque no tenemos las condiciones para, para justamente darle y que, que tenga el derecho a la educación. Eh, bueno, re, evaluar los resultados esperados es fundamental en relación a los objetivos que nos planteamos. Es muy importante saber, bueno, por qué no pudimos alcanzar determinados objetivos y si no pudimos alcanzar determinados objetivos bueno, ¿cuáles son justamente los factores que están influyendo? Bueno, son los recursos humanos, no los pudimos organizar, eh, no pudimos generar dispositivos, no tenemos una partida que no, eh, económica eh, que nos haga eh, eh, bueno, poder hacer, desarrollar todos estos aspectos. Sin embargo, es muy importante saber, como yo decía hoy, en relación a la definición de la discapacidad, que muchas de las cosas que podemos hacer hoy en día no tienen que ver con recursos eh, económicos. Muchas sí, pero muchas no. O sea, la mirada con respecto a la discapacidad, nos hace eh, poder desarrollar un montón de, de estrategias que no tienen que ver específicamente con lo económico. Okay, eh, ¿no? sí. Para terminar, bueno, le quería también decir que en el proceso, la participación de las personas en situación de discapacidad es fundamental. Eh, en los, eh, los colectivos de las personas en situación de discapacidad organizadas, las que pueden, muchas personas no se pueden organizar por, por sus situaciones, se organizan los familiares, por ejemplo, eh, tienen que participar de los procesos de decisión hay una frase que ellos siempre dicen nada de nosotros sin nosotros o sea, las decisiones que se tomen tienen que ver, hay que preguntarle a la persona cómo se siente en el ámbito educativo hay que preguntarle a la persona qué cosas podrían hacer que mejoren su calidad eh, en el entorno en el que nos está, eh, qué cosas necesita la universidad que no está teniendo. Entonces, hacer partícipes a las personas en situación de discapacidad en ese proceso es, es, está último, pero eh, no deja de ser fundamental. Muchas gracias. Virginia. Voy a proponerles que tomamos cinco minutos también para darle un espacio a Mía. Bueno, retomamos sí. entonces. Sí. Y invitamos a Gabriela Pachi. Bien, bueno, gracias. Celebro esta actividad, este proceso que están haciendo y, y el que estén eh, convocando a actores, actoras institucionales eh, en materia de, de derechos humanos, de inclusión social, educativa, laboral. Eh, porque también tenemos que, que alertar, si bien en la Universidad de la República como institución pública, gobernada, autónoma, eh, viene haciendo y propiciando diferentes eh, asuntos que tienen que ver con la inclusión social de personas que históricamente han estado vulnerados y han estado no reconocidos en el ámbito del de derecho, en el ámbito de lo público. ¿sí? Eh, si bien hace una fuerte cantidad, una cantidad de años, podríamos decir 15, 20 años, y con la reapertura democrática y más fuertemente en los últimos 15 años. tirarla tirarla tirala. Perfecto. <risa> eh, viene trabajando en, materias de, eh, en materia de inclusión, a nivel de, eh, eh, eh, transversalizando las diferentes funciones del audelar, no podemos dejar de reconocer que el sujeto académico es un sujeto hegemónico. Es un sujeto de clase media alta, varón, blanco. Eh, intelectual de orígenes intelectuales ¿no? es la clase intelectual que se prepara para seguir generando intelectuales si bien nuestra universidad en eso, si nosotros miramos las universidades de, de la región y el mundo aún aquellas públicas es abierta es pública, tiene su matrícula gratuita hay un sujeto hegemónico que sigue siendo el preponderante. Y todas estas discusiones que hoy estamos propiciando y que, de bien, y que vienen propiciándose y trabajándose en materia educativa, de investigación, de extensión, en gestión, no dejan de ser una respuesta que busca romper con ese proceso hegemónico. Entonces, no podemos desconocer que esto es un proceso nuevo en toda la sociedad y en la Universidad de la República también. Si bien la agenda de derechos a nivel nacional e internacional ha avanzado en el reconocimiento de sujetos que históricamente han estado invisibilizados, son procesos nuevos. nuevos. Si nos vamos a la historia de la filosofía moderna, 2.500 años de la filosofía nos permiten afirmar que ni los negros, ni las mujeres, ni, ni, ni digo, eh, negros o, o, o, o culturas eh, eh, afrodescendientes y étnico-raciales diversas, eh, ni los discapacitados, ni los privados de libertad, han sido sujeto de la, política, de la filosofía política. Y eso nos incluye como universidad. Si nosotros vamos al artículo 8 de nuestra constitución, dice que todos somos iguales ante la ley, pero solo nos distinguirán nuestros talentos y virtudes. ¿Cuáles son esos talentos y virtudes que nos distinguen como sujeto de derecho? No ser discapacitado, no estar privado de libertad, no ser mujer. ¿Cuáles son esos talentos y virtudes? Son los talentos y virtudes que la filosofía moderna definió como sujeto de derecho hegemónico. ¿Por qué necesitamos una ley de inclusión para las personas trans si todos somos iguales ante la ley? ¿Por qué necesitamos una ley de inclusión para personas en situación de discapacidad si todos somos iguales ante la ley? Porque lo que no se dice no existe. Porque lo que no se nombra, no existe. Bienestar Universitario es el servicio central que se ocupa de las políticas sociales universitarias y es una institución de larga data. Desde los últimos 10 años ha empezado a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con su institucionalidad. Más fuertemente... En mayo del 2019, el CDC definió que bienestar universitario debía revisar su institucionalidad, su estructura, su diseño programático, el alcance y cometidos de sus políticas sociales dirigidas a estudiantes, funcionariado docente y funcionariado TAS. En ese sentido, hoy me acompaña Virginia Vilche, que es parte del equipo de asistentes que viene trabajando y acompañando en un proceso de revisión institucional, en pensar qué servicio central o qué, qué institucionalidad en materia de políticas sociales la UDELAR requiere para las poblaciones que hoy reconoce como propias, para los problemas. De, de inclusión social, laboral, educativa que hoy la UDELA reconoce y que la institucionalidad que hoy tenemos aún no les reconoce ¿por qué? porque tenemos una institución y un, un aparato de políticas sociales que se construyen en base a enfocadas en la prestación y no en el sujeto por ejemplo por lo tanto no aportan una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de inclusión. Si bien venimos trabajando en la mejora de la gestión y la incorporación de, de, de, de estrategias de intervención transversales, interseccionales, interdisciplinarias, sin duda que requerimos Mover las bases estructurales de la institución para que eso no quede en buenas prácticas o en la, en la anécdota de buenas prácticas y que genere o propicie un cambio de paradigma. Y en este sentido, todos estos temas que nos son propios también, que en esto me, me, me observo como una lógica de tramas sin costura, ¿no? lo que le es propio a la Comisión de Inclusión en Discapacidad, en que el Bienestar Universitario también participa, también nos es propio a través de los diferentes ámbitos programáticos que hoy tenemos. Hoy tenemos cinco ámbitos programáticos que tienen que ver con programas sociales, los viejos y conocidos becas, que es lo más conocido, digamos, y lo que más visibilidad en general pública tiene, pero desde allí también se trabajan programas de, aloja, de, de derecho en alojamiento, programas de inclusión educativa, donde trabaja un equipo de intérpretes de lengua de señas, programas de apoyo y, y, y a la transversalización de la descentralización. Por otro lado tenemos un programa, un departamento de alimentación donde ustedes saben que nosotros gestionamos servicios, comedores universitarios y cantinas descentralizadas en convenio, pero también estamos pensando en cómo revisar este modelo de gestión y generar otro tipo de políticas alimentarias que tengan que ver con la promoción en salud y también en lo que tiene que ver con el desarrollo de, una, de, de, de políticas en eh, que fortalezcan una cultura alimentaria eh, para toda la población. Tenemos el, eh, el área de deportes, en la que fundamentalmente se desarrollan actividades deportivas, que la herramienta tiende a ser los torneos ¿no? o, la, o las competencias, pero en realidad nuestro objetivo es la integración y la inclusión a través del deporte. Y eso es una discusión que nosotros queremos dar, que queremos compartir, que nos queremos también nutrir con el ISEF en ese sentido, de, de, de, nuestras, de cómo las la, de, de contribuir al desarrollo de políticas sociales a través del deporte, que, te, que lo deportivo, la actividad física, el tiempo libre, la recreación estén transversalizadas como líneas específicas o estrategias. Tenemos un área de cultura, que también desarrollamos actividades que tienen que ver con artes escénicas eh, y, y, y canto y música. Esas son básicamente las dos líneas de trabajo. Y en este sentido estamos intentando fortalecernos a través de, de estrategias de trabajo con espacios de enseñanza. Nosotros desde Bienestar Universitario no tenemos... Por ahora, no tenemos una unidad académica, por lo tanto, nuestra contribución a los procesos de enseñanza eh, son a, conjuntamente con, eh, los ámbitos, con otros ámbitos académicos, por ejemplo, Bellas Artes. Yo creo que, que una línea de trabajo que, que potencialmente podríamos desarrollar y, y, y, y revisar con ISEF podría ser eh, en este sentido, de cómo desde las políticas sociales se contribuye a la inclusión educativa y al mismo tiempo desde la extensión en la investigación ¿no? cómo se contribuye a las políticas sociales la generación de conocimiento eh, en, en esta materia para nosotros es fundamental porque son los marcos interpretativos para el desarrollo de las políticas sociales deportivas. Entonces, en eso me parece que tenemos que procesar y profundizar una sinergia institucional importante. Por otro lado, tenemos la División Universitaria de la Salud, que, depende, que está integrada al Bienestar Universitario. Sobre esta división estamos haciendo una revisión profunda, hemos proces, pro, propiciado una intervención institucional, eh, ya que tenemos graves problemas y qué estamos resolviendo a nivel de gestión, pero lo mismo, estamos trabajando en una revisión en cuanto a lo que tiene que ver con las aptitudes funcionales, las certificaciones médicas. Entendemos que la modelar toda, y esto no es solo un problema de bienestar universitario, si bien podemos asumir eh, eh, eh, colocarnos eh, eh, en un lugar bisagra para la canalización de ciertos procesos, pero la UDELAR toda tiene un gran problema a trabajar que tiene que ver con la salud mental. La salud mental de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, de todos nosotros y nosotras. ¿Tenemos realmente problemas? ¿Se detectan? diariamente problemas muy complejos, que desde, la, que desde, la, desde los, los servicios de prestación en salud se abordan en un plano, pero tiende a ser insuficiente ese abordaje o no logra transversalizar la vida cotidiana, laboral o educativa de las personas. Que, que son parte de nuestra comunidad. Nosotros en este sentido queremos trabajar desde una perspectiva de salud mental o en el desarrollo de un programa de salud mental que sea, que, que tenga, que sea interdisciplinario, que sea integrador. Y en eso la visión y el conocimiento de, de, de todas las áreas de conocimiento es, es muy importante. Sin duda que... La, las estrategias de, de, de, de coordinación, de, de, de hojas de ruta comunes con prestadores de salud o ámbitos especializados en salud mental, eh, será clave. Pero cómo nutrir desde la UDELAR un programa de salud mental, eh, entendemos que eso es un... Es un asunto que tenemos en el tintero pero que deberemos de, de resolver prontamente. Por otro lado, nosotros venimos trabajando en, en, en tres ejes particulares que tienen que ver con inclusión social y educativa. Para nosotros la situación de, la discapac... la situación de los estudiantes en situación de discapacidad nos discapacita a todos como universidad. Eh, en el sentido de que no estamos pudiendo... ...incorporar políticas transversales en todos los planos. Sin duda que desde esta gestión rectoral se está haciendo un fuerte énfasis... ...una fuerte jerarquización, que no solo celebro, sino que también acompaño... Eh, ...en lo que tiene que ver en materia de discapacidad. Pero encarnar esto que decía la compañera, que el estudiante en situación de discapacidad... ...es un estudiante. Punto. El estudiante en situación de privación de libertad es un estudiante universitario, por un punto, y que otros estereotipos y, otra, y, y, y otros prejuicios no estén transversalizados a la hora del abordaje, eh, creo que es algo que tenemos que poner fuertemente en la materia, porque esto, no, no, no, porque en esto, sobre estas cuestiones no se admiten dos opiniones. Estamos hablando de derechos y en este sentido la universidad y todos nosotros tenemos obligaciones para cumplir. No es fácil, las barreras en la gestión, en las normativas vigentes, eh, en, en los miedos y eh, muchas veces también por la ignorancia, por eso es tan importante la formación y la capacitación. Eh, tenemos que formarnos desde el grado en materia de discapacidad, en materia de género, en materia de discriminación y acoso, porque tiene que ver con que esto no es una opción como si fuera una especialización o una opción ideológica, de que yo lo incorporo porque me va los movimientos feministas. No, no, tiene que, estamos hablando de que tenemos responsabilidades en el ejercicio académico, en el ejercicio profesional, que tiene que estar transversalizado, en la agenda de, tiene que estar transversalizado por la agenda de derechos. Entonces. Eh, en esto no tiene que ver con lo opinado, no tiene que ver con, con el estar formado para poder abordar esto de una manera completa e integral. Estamos en Perfecto. Eh, por último, eh, yo quería, me, o me, me, me planteaba cómo... Responder estas preguntas que ustedes planteaban ¿no? que son muy generales que entiendo que son orientadoras para discus discusiones diversas pero cuáles son los principales desafíos para el ISEF y para todos para todo AR eh, en, en, en estas líneas de, de trabajo sin duda que tiene que ver con propiciar un, diálogos permanentes generar dispositivos y proyectos de trabajo comunes eh, eh, y en este sentido es muy importante de cuando estoy pensando la enseñanza o estoy pensando en un curso, bueno, ¿qué opina la, la Comisión de Equidad y Género? ¿Qué opina la red temática de discapacidad? ¿O qué opina la Comisión de...? ¿no? O sea, aquellos asuntos que tienen que ver con incluir sujetos disidentes y problemas sociales históricamente no abordados bueno cómo incluir a otros la mirada de otros actores en el diseño de la no ustedes lo están haciendo en este sentido lo están haciendo lo están propiciando eh, yo entiendo que, eh, que todo lo que tiene que ver con con la formación en, de, eh, eh, en educación física, tiene, se impone el, el, el, el trabajar de determinados asuntos que tengan que ver, que el eje esté puesto en el sujeto. ¿no? Yo les decía al principio, lo que tiene que ver con, la, con, con, con una vida saludable, lo que tiene que ver con la inclusión de sujetos diversos, ¿No? ¿Qué oportunidades de estudiar, investigar y, est y realizar extensión tiene un estudiante en situación de discapacidad en el ICEF? Yo me empezaría como a hacer esas preguntas. ¿Qué oportunidad, qué lugar tiene un estudiante en situación de privación de libertad hoy en el ICEF? ¿Y qué es lo que podemos propiciar para cambiar? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen una mujer y un varón hoy en el ICEF? Y sujetos de género diverso, ¿no? ¿Sujetos? No, no, lo, no, no me quedaría con, con la mirada dicotómica, binaria. Eh, ¿no? ¿Y cómo generamos acciones de inclusión de manera eh, asertiva? Insisto y cierro con lo que decía al principio. Que todos seamos iguales ante la ley no es garantía. Que las puertas estén abiertas para todos no es garantía. Tenemos que generar políticas específicas, activas, focalizadas en sujetos y en problemas sociales sobre los que debemos atender. Creo que lo está, están haciendo un lindísimo camino, estamos a las órdenes desde Bienestar, sin duda que queremos seguir continuar el diálogo porque creemos que esto nos nutre mutuamente, así que bueno, adelante. Muchas gracias. Franco Buenísimo, muchas gracias, eh, muchas gracias por la, por la invitación a participar de esta mesa. Estamos, estoy eh, acompañada con Facundo Silva, que también somos integrantes del equipo técnico que asesora la Comisión de Actuación y Prevención ante la acoso y la Discriminación. Y este equipo técnico fue conformado, eh, está conformado por eh, trabajadores sociales y también por psicólogos, y eh, trata eh, la, las denuncias que hay en la universidad en relación a temas de acoso, de violencia, de discriminación, y también eh, asesora ante consultas o eventualmente. Este, otro tipo de intervenciones como sensibilizaciones, por ejemplo, en eh, los servicios universitarios. Este equipo técnico fue conformado en el mes de abril del año pasado, en eh, 2019. La Comisión de, de Prevención y Actuación ante el Acoso existe desde 2013. Y también la universidad tiene una política clara en relación a eh, la no admisibilidad de comportamientos humillantes, violentos, de acoso en la comunidad universitaria. Entonces, el, el contenido de trabajo de esta, de esta comisión es, eh, tiene que ver con el tratamiento de esos asuntos. Esta comisión eh, está integrada de manera gobernada. Hay referentes de los distintos órdenes, estudiantes, docentes, egresados, no es representante, pero está el espacio para que eso así suceda. Y después, red de género, eh, UTHC. Exacto. Los gremios, AFUR, UTHC, eh, la DUS también, está Universitario, eh, la División General de Jurídica PC Malur. y PCMALUR. Exactamente. Ahí este es una comisión gobernada. Y nosotros como equipo técnico asesoramos técnicamente en lo que tiene que ver con esa materia. ¿Mm? Eh, bien, eh, eso es lo que tiene que ver con eh, quiénes somos y, y de dónde eh, venimos a, a conversar en esta mesa. Después también... Eh, en, en orden de, de responder eh, lo, las preguntas que, que ustedes nos hacen, eh, desafíos y nudos críticos en la proyección de, de, del, del Instituto, eh, en lo que tiene que ver con las condiciones de estudio y de trabajo de, en el ISEF, eh, ¿qué es lo que podemos eh, nosotros contribuir con eso? Bueno, ahora, eh, el, la, la Presidenta de esta hablaba de los espacios de diálogo y me parece que en relación al tema de la violencia de la cosa y de la y la discriminación los espacios de diálogo son fundamentales. Y, y hay una pregunta central ¿no? este, también que eh, inicia esto y tiene que ver eh, para qué estamos acá, o sea, eh, ¿cuál es eh, la razón de ser del Instituto? De, eh, de Educación Física, y, y, y, y, y quiénes son los destinatarios de nuestro trabajo, de nuestro servicio, que desde luego son fundamentalmente los estudiantes, la enseñanza, la investigación y la extensión. Y el, el cómo eh, hacemos eso va a tener que ver con este, la atención a determinados modos de hacer las cosas. Eh, particularmente en lo que tiene que ver con eh, el tema del acoso, y de la discriminación y la violencia, nosotros instalamos ese, ese problema en las relaciones sociales que se establecen en la eh, organización. En este caso, en el instituto. Hay relaciones sociales que tienen que ver con docentes-docentes, eh, docentes-estudiantes, docentes o sea, los distintos integrantes de la, la población y la comunidad universitaria. Eh, los modos en los cuales nosotros nos relacionamos desde luego no están divorciados de lo que es la sociedad y, y en la cual vivimos y el sistema social en el cual vivimos. Eh, hoy eh, Victoria planteaba eso, este, de alguna manera nosotros reproducimos determinados modos de relacionamiento predominantes en esta sociedad que es desigual, es una, que es una sociedad que tiene sus características de desigualdad, de discriminación, de necesidad de estar definiendo derechos para poder, este, para que todos estemos en igualdad de condición, ¿sí? este, la necesidad de. de, de Eso, la necesidad de estar, de estar eh, definiendo eh, esto, que, esto que acabo de decir. Entonces, eh, si nosotros fuésemos una sociedad igualitaria, una sociedad este, cooperativa, comunitaria, eh, no necesitaríamos ningún tipo de ley, en realidad, cosa que es así como utópico, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, esta, la, la manera de equilibrar la situación es a través de ello. ¿sí? Con lo cual también eso nos hace pensar en los, los modos de pensar que tenemos. O sea, que necesitamos instrumentos para poder actuar de una manera eh, re, eh, respetuosa o de una manera eh, de consideración del otro. ¿no? Eh, tenemos que... Eh, estar estableciendo como artificios, eh, artefactos, eh, cuestiones eh, artificiales para poder relacionarnos como seres humanos. Y, y esto también, bueno, dentro de, de, la, de la organización, que bien la definía eh, Victoria y también hablaba Gabriela sobre ello, las, las organizaciones también son artefactos artificiales, eh, que de alguna manera organiza nuestro tiempo para cumplir con un determinado objetivo. En este caso, por eso, eh, en este caso es la universidad. Eh, la universidad tiene un objetivo claro en relación al, a la enseñanza y para ello hay una organización particular eh, de nuestros tiempos. Hay, hay, hay integrantes de la universidad que se dedican a la enseñanza, hay integrantes que se dedican al acondicionamiento del licio, etc. Pero todos tenemos nuestro rol. Eh, y ahí es donde, de alguna manera, se generan problemas en esto de las condiciones de estudio y de trabajo, se generan problemas en los ejercicios del rol y la eh, relación social. ¿Mm? Eh, se crean tensiones y, y chisporroteos, diríamos, en eh, lo que se supone que el ejercicio del rol eh, tiene que tener para el cumplimiento de un determinado objetivo eh, institucional y de cómo eh, se ejercen esos roles dentro de la organización. ¿Mm? Eh, y No estoy hablando ni más ni menos que de las relaciones de poder que se establecen en la organización y cómo el ejercicio de poder, eh, también hacen posible el cumplimiento de determinados objetivos. El asunto es también eh, cuando eh, esas relaciones de poder eh, eh, se sustentan en un ejercicio de abuso y no de un ejercicio legítimo de poder, sino que de alguna manera el ejercicio de poder se sustenta en un, en un rol que es artificial. Y, y no en una, posibilita en una posibilidad. posibilitación de, eh, de la cosa, generar eh, las condiciones de posibilidad de eh, la, la realización de los cometidos que tenemos en la universidad. Y eso no es... Eh, ni más ni menos también que reproducir eh, sistemas de relacionamiento jerárquicos, de relacionamientos eh, o patriarcales, de relacionamientos de dominación en un ámbito que, como decía la compañera, eh, donde supuestamente tenemos un ámbito democrático, deliberativo, eh, y eh, supuestamente lo digo porque obviamente nunca va a ser eh, perfecto. Eh, pero también hay, eh, tenemos problemas en relación a cómo nos relacionamos y cómo se ejerce poder en la universidad. Y, eh, bien, eh, ¿Qué es lo que sucede con este, con este problema? En realidad, eh, el, el abuso, el ejercicio de poder a través del abuso, que es lo que, que da estas consecuencias de comportamientos violentos, en realidad no necesariamente contribuye con el cumplimiento de los intereses que en este caso la UDELAR tiene, sino que contribuye con la, eh, el, la, eh, sí, la consecución o el cumplimiento de intereses eh, individuales que no eh, corresponden con eh, los intereses más eh, eh, amplios de la organización. Entonces, eh, bueno, esto, este, este, este problema eh, tiene problemas en el, justamente, este, este problema de ejercicio de poder mediante el abuso, tiene repercusiones en lo que tiene que ver con el cumplimiento de, eh, de las responsabilidades y de los cometidos institucionales. Y, por ejemplo, en términos de... Eh, ¿De qué vive la universidad? La universidad vive de, de, de brindar la enseñanza de estudiantes, pero también, por supuesto, de la generación de conocimiento, del intercambio, de la extensión. Y cuando, cuando las relaciones sociales se enrarecen y se entorpecen, estas cosas también sufren. O sea, no estamos, eh, estamos repercutiendo en, de una manera negativa y contra, contra poder, podríamos decir, ¿no? pero eh, en relación al cumplimiento del, de, lo, de los cometidos universitarios. ¿Por qué? Porque justamente estamos eh, de alguna manera eh, eh, inmersos en eh, relaciones y en resolver ese tipo de relaciones y en resolver ese tipo de problemas en lugar de estar eh, eh, contribuyendo con ese otro fin. Entonces, nada, entonces, una, me, me gustaba lo que decía Alicia Álvarez en relación a la cultura universitaria, la cultura universitaria democrática, eh, me parece que es algo importante en lo que trabajar, y eh, me, eh, ahí en al, al, la respuesta de la política, de los aportes que, que, que este equipo puede hacer para eh, reflexionar eh, con el ISEF en, en, en esto, tiene que ver con, con eso, con centrar eh, quiénes somos como, como universidad y como comunidad universitaria y cuáles son los modos de relación que nosotros queremos, ¿no? Y eh, también poder generar los espacios de reflexión eh, que nos permitan visibilizar esos otros modos también de ejercicio de poder que no contribuyen con eh, una comunidad eh, sana, productiva, eh, donde el intercambio eh, pueda generarse y se potencia. Entonces, eh, eh, los, estos procesos de, de violencia que se generan son muy dañinos, muy dañinos para la, para la institución, desde luego, pero también, desde luego, para las personas, ¿no? Eso tiene efectos en la salud de las personas, eh, hablabas de la salud mental, eh, Gabriela, eh, sí, pero también en, tienen repercusiones muy graves para las personas en, en su salud y en su bienestar, y desde luego en, en, en los colectivos. o sea no, no, Nadie pasa inerme por una situación de violencia, eh, ni, quien la está, eh, ni quien se siente afectado o está expuesto a ese tipo de violencias, eh, ni el colectivo circundante está eh, eh, ajeno a eso. Así que... Eh, entonces, también, ¿cuáles son los, los desafíos que entendemos? Bueno, eh, trabajar en esto, generando eh, sensibilización, generando este, espacios de reflexión, eh, generando eh, prevención, promoción, conversación en torno a los modos de relacionamiento que tenemos y de lo que eso produce. ¿Mm? Creo que no hay que soslayar ningún tipo de conversación en relación a eso. Eh, y bueno, no sé, Facundo, si ¿sí? se te ocurre algo más. Yo, yo vengo con una reflexión que me ha hecho pensar en la particularidad del ISEF y, y en estas discusiones que se vienen teniendo, eh, y al tema de la violencia también en, en las instituciones, en las organizaciones, tiene que ver de que, de, ¿no? De descartes en adelante y a partir de la decisión mente-cuerpo, como que se, nos, se disparan un montón de binarismos que reproducimos como constantemente, ¿no? Eh, o cuidamos el cuerpo, o cuidamos la mente, o sea, están, están separados, ¿no? Es como para abordar los problemas de salud mental tenemos que abordarlos desde la mente, y en realidad, como ves? Y así al revés, ¿no? O sea, y en eso hay, hay una cuestión también asociada al, o, o esta decisión hace también al, al hacer sentir, eh, reproducimos muy frecuentemente que estamos en las organizaciones para hacer, para cumplir con propósitos, para eh, cumplir un rol y, y por ende se trata de hacer tareas, ¿no? De, pero eso esconde el sentir muchas veces y, y lo, lo separa, ¿no? Esto de que no traigas los problemas que tenés al trabajo, ¿no? O, como hay muchos discursos que van en una lógica de de, ...que sostienen esta división entre el hacer y el sentir. Un poco en realidad, en, en, en pos de, de, de abordar los problemas de violencia... ...de relacionamiento, de, y, y, y en la línea de lo que dice Silvia también... ...inclusive en pos de cumplir mejor con los propósitos que tenemos... ...en esta organización, como que la invitación es a pensar... ...cómo incluir el sentir en el hacer. Eh, porque allí es donde se esconde también las posibilidades... ¿No? Cuando alguien se siente mal en su lugar de trabajo, cuando alguien se siente violentado, cuando alguien no se siente incluido, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué espacio generamos para que eso fluya, para que eso circule en la organización, para que se haga algo? Eh, ¿Qué mecanismos tenemos previstos para detectar justamente esos sentires, esos que justamente posibilitan nuevos haceres? por ahí la quería dejar. sí, buenísimo bueno, y para terminar esto que, que estás diciendo me hace el pie que, que no lo dije que tiene que ver con los silencios y los espacios democráticos o sea esto que Facundo habla de, de traer el sentir arriba de la mesa y de poder expresarlo y también eh, eso tiene que ver con la apertura que el espacio también produce. O sea, no es solamente que alguien se calla, sino de alguna manera también tiene que ver con el espacio, la apertura de espacio democrático que se produce para que eso se pueda decir ¿Mm? y para que eso se pueda eh, ver y poner en, en narración. Muchas ¿Mm? gracias. Bueno, Augusto. Eh, me quedaría un rato charlando <risa> este, con cada una y en realidad justamente ahora tenemos unos minutos para eso, antes de charlar, había también por respetar los tiempos que nos pusimos, así que con ese cuidado, habilitar también el, el espacio a preguntas y vale y a ti. Yeah. Darle la bienvenida también a Gianfranco Luciano, director de PICEF como comisión directiva y, y, y por suerte también esté coincida vale y nadie entonces como bien eh, este, vamos en eso que había exacto pero no quizás nos eh, estábamos pidiendo la, la, lo que si nos la estamos cumpliendo las preguntas con muchas sorpresas y demás podamos ir a dárselas todas para que ¿Cuáles yo por pasos a dar este relación voy un poco leyendo. ¿Cuáles son los pasos a, a la transformación institucional en cuanto al reconocimiento de violencias, acoso, abuso y discriminación que se la ¿Qué acciones concretas se pueden generar en relación Eh, buen día, más, más formal. Eh, muchas gracias por haber venido, eh, pude a conversar con cada uno de ustedes en la previa y eso, para que eh, escucharlas. propia integración de, del auditorio que tenemos virtual o presencial da cuenta de un problema que la institución tiene que es el, la sensibilización en relación a, a una temática que no sea relativamente ajena o en relación a la que no necesariamente vemos que institucionalmente tenemos que hacer tanto eh, bueno, es capaz una impresión eh, que, que la comparto y también en ese sentido desde ese comentario la pregunta porque creo que eh, el proponernos que esto forme parte del plan de desarrollo institucional y es algo que estamos intentando como, como poner en la agenda. Eh, y ahí yo veo una dificultad, entonces todas estas preguntas que, que Vale traía, eh, creo que también quizás como complementen mi pregunta. Yo le veo una atención eh, a, a toda esta cuestión que tenemos para incorporar un plan de desarrollo institucional, que lo decía, creo que Gabriel lo decía, de las que escuché fuera la que le la más mostrar. Esto tiene que ver con incorporar una perspectiva de derechos y ahora eso hace a trayectorias estudiantiles, las trayectorias que este, como trabajadores y trabajadoras tenemos en la institución. Y a veces la construcción de una política institucional en relación a esto se tensiona en, en la temporalidad, es decir, la trayectoria. Y, y Ale decía, bueno, en 2016 es la primera resolución, estamos en 2020, se avanzó un montón. Ahora ese montón en cuatro años se refiere a la trayectoria de un estudiante, un estudiante inserto cuánto pudimos hacer, me parece que hay una cuestión ahí que tensiona, la política institucional y la trayectoria, cómo podemos pensar en estos dos niveles, todas esas preguntas que, que traía hoy, cómo hacemos para que en, en el corto plazo esto funcione y en el mediano plazo o en el largo plazo también, no, creo que hay una necesidad de pensar esto en relación a esta temporalidad de construcción de política institucional que va acumulando y al mismo tiempo que atiende una trayectoria estudiantil posible, que si esperamos a hace 4, 5, 10 años para la institución está buenísimo pensar, construcción de política institucional para un estudiante, un estudiante es mucho más que su propia trayectoria entonces por ahí incorporar esta cuestión a las preguntas de cómo trabajamos esta tensión que es construir perspectiva de derechos para las políticas institucionales y atender trayectorias de formación sobre todo en estos tiempos, trayectorias que estudiantiles porque como trabajo desigual igual tenemos un vínculo más largo y en el momento, entonces muchas gracias Bueno, tenemos el orden. ¿En sí. desorden sí. o en orden? Sí. ¿Cómo se yo eh, definimos también con el equipo la posibilidad de que bueno, vayamos tomando la palabra a quienes quieran, así que adelante. Sí. Bueno, yo, yo largo, pero como para seguir el diálogo, no para resolver nada. Eh, ¿Cómo desarrollar políticas de bienestar desde la institución? Creo que era más o menos una de esas las preguntas. Eh, yo entiendo que desde la audelar toda debemos de propiciar el diseño de, de políticas sociales en el marco de cierta eh, definición sobre hacia dónde queremos ir. Sobre qué sería una institución eh, educativa, de educación superior, equitativa, justa, inclusiva, digamos. Tienen que haber ciertos niveles de acuerdo en los que estamos trabajando, propiciando. y el CDC está eh, considerando una propuesta de cómo avanzar a un nivel de institucionalidad nueva. Eh, y desde el ISEF lo que tenemos que buscar junto con Bienestar es generar los puentes, los canales. ¿no? Los canales de, de... no solo para el abordaje cuando el problema ya está en la mesa, digamos. no Sino, bueno, cómo generar estrategias de prevención, de promoción, eh, en lo que tiene que ver con... Eh, el acceso a derechos. Y en eso ahí entraremos a pensar, bueno, qué concepción de salud mental, ¿no? si trabajaremos desde una perspectiva eh, también de, eh, interseccional, desde una perspectiva integradora, que la diferencia sea bienvenida. En esto de, de, Y voy desordenadamente como contestando las dos cuestiones. ¿no? ¿Cómo incorporar estrategias interseccionales? La clave es que la diferencia es bienvenida. El problema está en la desigualdad. Entonces, ¿cómo evitar eh, los sesgos o cómo evitar los estereotipos o las etiquetas? Tiene que ver con pararse desde un paradigma de diversidad en la que todos somos un poquito sujeto disidente y un poquito sujeto hegemónico, digamos. Y en algunos encuadres, en algunos contextos, seremos más disidentes y en otros más hegemónicos. Pero que las, digamos, las estrategias, las políticas, los programas, acciones específicas, piensen en los la, sujetos eh, privados de libertad, en las situaciones de, de, de, de discapacidad, en los sujetos de género diversos, en cómo generar estrategias de construcción eh, sin discriminación y sin violencia, que el diálogo en la diferencia esté habilitado, ¿no? Porque muchas veces tratando de resolver la violencia somos violentos, nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Por la defensa de una verdad, de la verdad. Y eso tiene que ver con cómo se funda el conocimiento positivista. Hay una verdad. Entonces, vencer todo eso es vencer la historia de la humanidad, la historia moderna de la humanidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si yo viniera hoy y les dijera cómo hacer en Liceo políticas de bienestar, estaría reproduciendo un sujeto hegemónico y un paradigma de verdad que es el que buscó romper. Entonces, en realidad, lo que tenemos es que generar lazos de construcción, de soluciones y de, y de, y de, y de, y de adelantarnos a los problemas para generar mecanismos de diálogo intersectoriales, interservicios yo creo que hay, que tenemos que fortalecer líneas centrales. No pueden tener más derechos estudiantes que ingresan a un servicio universitario que a otro. No puedo decir, para poder contar con intérprete de lengua de señas en salto, hago una carrera o hago otra. O para poder estoy en privación de libertad para poder tener determinada carrera, hago esta y no la otra. Eso tenemos que trabajarlo mucho. Y para eso tenemos que tener fuertes líneas centrales en estas materias que estamos hoy conversando. Pero eso debe de encarnarse en las particularidades y singularidades de cada servicio. No. Entonces, eh, creo que es un, una... Una tensión sobre la que tenemos que trabajar, en la que la, la, la enseñanza en género, la enseñanza la, la investigación eh, en deporte y género, las políticas extensionistas desde una perspectiva de igualdad de género tendrán determinada particularidad y esencia en ISEF y, y en, que en otros servicios. Pero que sea un, un, un mandato institucional, el que así sea, tiene que, tiene que venir de una línea central. Y en eso todos tenemos que contribuir, desde, desde los servicios eh, académicos, desde los servicios centrales, desde las comisiones centrales y obviamente en los ámbitos de gobierno que definen las políticas, las líneas programáticas del largo aliento. Dejo la palabra para continuar el diálogo.